Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües. En este momento, como pueden ver, una clase totalmente diferente, descentralizada. Decidí salir de mi lugar de confort porque subí aquí cerquita de mi casa, al barrio Picacho, allí al lado derecho queda el morro, y me encuentro haciendo ejercicio a mi gran amigo Juan Pablo Córdoba, quien tiene un canal que se llama Fisimash, y hoy vamos a hacer, entonces, se nos ocurrió hacer unos ejercicios eh, él lo va a decir en español, yo lo voy a traducir en inglés, me tocó improvisar aquí este tablero Juan Pablo, ¿qué más? ¿cómo estás? Mucho gusto Edison, no, no, para mí es un, un honor que tú me invites a, a, tu, a tu gran canal una persona como Edison, que lo he conocido desde que estudiamos, se ha superado y es un gran ejemplo ¿Hace cuánto? ¿25 años que no, nos conocimos. 25, 26 años, es un gran ejemplo para todas las personas que cuando uno quiere poder es querer, cuando uno le mete el empeño, la constancia, la dedicación y la disciplina. Ya saben, el límite está en nuestras mentes. Lucha, gana, sacrificio, dedicación, y disciplina, constancy, perseverance and desire. No more. Entonces, vamos a arrancar. Claro, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con nuestro primer, nuestro nuestro primer nuestro primer ejercicio que sería, sería? para sería sentadilla para las piernas y el glúteo. Vamos ¿sí? a ver las sentadillas. Entonces, en esta posición, a las, a las, igual medida los hombros. Voy a bajar lentamente. Esas son las sentadillas. Yo voy a escribir cómo se se pronuncian y se escriben en inglés este ejercicio lo podemos hacer en casa Cuando no tengamos tiempo de ir al gimnasio lo podemos hacer ok perfecto sentadillas se dice squats squats s q u a t s esas son las sentadillas o squats squats oh, me okay. gusta me gusta hay mucha gente que también quieren trabajar el, el pecho los brazos ¿Qué medio que hacer hacer este ejercicio de flexiones flexiones lo más conocido aquí como lagartijas o flexiones de pecho Sería, push, up, como quien dice empujar arriba, push up, aunque la mujer push lo, up. las mujeres lo pueden hacer de esta forma Perfecto, como con la rodilla pegada al piso, Sí, sí es bueno, es bueno, bueno es bueno, es bueno, usted, es bueno es que sabe, usted es el que sabe ahí de su materia, excelente ejercicio, lagartija las conocemos acá también, pelitas Y otro ejercicio muy bueno para, para, para la barriga, para bajar la barriga, las la, la plancha, la las plancha, planchas, pero, las no, planchas. pero no de planchar, ¿no? No, no, las planchas de ejercicio. De ejercicio. Sería de en este forma. caso, esas planchas se dirían planks. ¿Cuánto podemos estar? plan ta un... Podemos estar un minuto, dos minutos, tres minutos, cinco horas. Eso se llama plancha, planks. Planks, que también es traducida como tablones. Está la plancha. Sí. Muy bien, ¿cuál otro? Muy bien, podemos hacer esta que se llama a fondo, siempre para las piernas. Después de ejercicio con las manos en la cintura, subo y bajo. Fondo, eso serían... Nice, ¿no? Longes. Oh, Lunges. bravo, bravo, bravo. Longes. Se escribe con G, se pronuncia con O y con Y. Longes, longes. Ok, el ejercicio que le está Lo haciendo... Lo recomiendo, al menos hacerlo dos a tres veces a la semana con series de 10, de 15 repeticiones <risa> él <risa> recomienda los ejercicios yo recomiendo que lo aprendan a decir en inglés hay ah, otros, bueno, otros ejercicios que le gustan a la gente porque mucha gente dice oh el músculo del adiós se me mueve aquí atrás de, de, de, del brazo el triste tríceps. tríceps, sí, ese sería deep Dip, fondo lo podemos hacer de esta forma aquí, doblando dip ¿Profundo, profundo o fondo profundo. Okay. doblo, doblo, doblo, doblo un poquito, doblo un poquito Muy bien el gomito Okay. también podemos decir background trices, background tricers o deep que sería a fondo, profundo ok, bueno, ¿cuál sigue papá? no, mucha gente quiere decir ah, que quiero botar barriga vamos a hacer otro, otros ejercicios aquí otro ejercicio ¿Otro también ejercicio? para la barriga podemos hacer, alternar esto como, como una bicicleta, ¿no? ese sería church church ok, mire, se escribe así C-H-U-N-C-H pero se pronuncia con O. Entonces sería. George. Una bicicleta. Church. Ok, una bicicleta. Ese sería okay. Y por último, por último ejercicio, vamos a, vamos a hacer lo que se llama. Eh, la sentadilla, pero sumo. Ah, ya, entonces sería. Vamos a abrir de esta forma. Siempre sentimos acá en este, estas posiciones. Espalda siempre derecha. Y voy a bajar. Este sería lo mismo, sino que le agregamos sumo a la palabra squats. Sería squats sumo. Este en inglés se diría así, squat sumo. Estos ejercicios haciéndolos de 3 a 4 veces por semana, avinándole una sana y correcta alimentación, podemos lograr un cuerpo perfecto. Perfecto, ¿no? Mente sana, cuerpo sano. Cuerpo sano. Ya saben, si ustedes son de los que les gusta el ejercicio, visiten el canal de él y no solamente eso, cuando vayan al gimnasio, también lo pueden decir en inglés porque ya saben, dependiendo la parte del cuerpo que quieran trabajar ya saben cómo decirle a su entrenador que les ayude con el ejercicio en inglés. Visitarlo a él en su canal FisiMax y esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dar like y visitar en mi canal Vigilante Bilingües y en el canal FisiMax. Hasta la próxima. Bye bye. Sí, bye bye. Okay, yeah, grande. Ah. <risa> listo, listo.